Hola bueno, gente, no que el video en un nuevo haya de un vídeo un vídeo de Estamos aquí en la sede. de Tenemos un de un jugador en Hawái Y eh, hoy vamos a Centrarnos más que nada en la caña De pescar Hoy sí que sí, vamos a ponernos eh, 100% a, a buscar la caña de pescar Para completar la misión Que nos queda eh, Ya sabéis que bueno eh, Estoy aquí Para completar todas las misiones y en la que, una de las que nos queda que aún no hemos podido completar porque no lo sé, no la hemos podido completar es la caña de pescar a su vez también tengo que intentar encontrar berries y bueno y leche pero la leche no creo que sea mucho problema encontrarla de todas formas también hay que ponerse a buscar eh, voy a caer aquí a ver si puedo encontrar eh, además un generador que estaría bastante bien y cojo lo cojo para poder hacer un otro carpum de estos de que dan que dan gasolina porque eh, con el, el costero este la gasolina no, no me da abasto se me acaba en nada así que vamos a, vamos a dejar eso ahí vamos a venirnos aquí y si encontramos algún generador bastante bien eh, bueno el otro día fuimos a conseguir algún que otro objeto algún que otro ítem eh, cheto en la zona de esta en el barco ese que es un sitio que está muy pero muy bien y nada pues conseguimos unas cositas que son las que tenemos por aquí Cuidado. Y bueno, lo que voy a intentar es.. Voy a llegar a casa, voy a dejar las cosas. Y voy a.. Iremos al. Al liberator del mapa este, que se llama. ¿Cómo se llamaba el sitio? Eh. Ulening HK. Bueno, pues allí vamos a ir. Al este. Eh. Y nada, y buscaré entregaré las misiones y a ver si nos dan ya un, un nivel de a ver si nos dan ya un, un nivel de en el trabajo este de lo, de la coalición de aquí que la verdad es que tengo ganas de poder de poder conseguir eh, la ropa que vamos que vamos, no me lo han dado ni nada sería bastante bien, no sé si es un bug o algo pero es que mira, mira cuánto cuánto tengo ya de reputación, a ver si se ve eh, Player eh, 70 de reputación eso está genial 70, sí en un, en un modo de de juego solo yo creo que está bastante, bastante bien a ver, no he encontrado ningún generador eso no me gusta, la verdad. Pero yo... ...quería un generador. Bueno, da igual. Eh, no pasa nada. Vamos a recargar esto primero. A ver si podemos... No, es que no me acuerdo dónde... ...dónde se recargaba. Creo que era aquí, al lado, ¿eh? Era por aquí, cerca. Tío, tenía por aquí un... Da igual Ay, Es que se me acaba olvidando la, Los sitios y todo Este le, le quita la La gasolina Esto que tenemos aquí Vale De aquí Vamos a coger el pump jack este Y vamos a llenar Esto Vale Dejamos esto por aquí Dejo esto y esto por aquí Vale, y debería dejar también el hacha, voy a dejar el hacha y ahora me voy a llevar esto, esto, y voy a, bueno, voy a llevarme todo porque lo voy a guardar. Eh, o sea, no me deja, no tengo espacio. Eh, cosas de utilidades que pueda dejar aquí. Mm, balas. Por ejemplo que son utilidades que... Eh, eh, eh, eh. Esto lo voy a dejar todo. No, esto no, esto me voy a llevar. No me cabe. Bueno, ahora vengo a, a por las cosas. Voy a, voy a dejar todo lo que tengo. La mayoría de las cosas que tengo las vamos a dejar. A ver, ¿qué tengo por aquí? A ver. Nada, aquí eh, Dejamos Los chemicals hemos conseguido un montón de chemicals Vamos a dejar También el metal scrap Este, más chemicals Y esto Luego aquí Vamos a ver los raw explosive eh, Vamos ahora aquí A dejar cargadores De cosas que no voy a usar esto, como es el military fragmentation como es esto esto vamos a mover esto aquí vale, vamos a dejar esto estoy dejando todo lo, todo lo que sería todo lo eh, a ver si me sale el nombre todo lo que es ranger porque no no me interesa ahora mismo la lo que es las armas Ranger, voy a usar más que nada eh, lo que es el, la Honey que tengo, y con eso me va bien ahora mismo. Creo yo que con eso me va bastante, bastante bien. Voy a dejar por aquí medicinas, mm, nada, <ríe> voy, a dejar, voy a dejar balas dejar balas, munición aquí, esto, deja balas, bajar todas las balas que pueda y eh, así ya me las quito de encima y tengo tengo donde tengo ya es que tengo ya cargadores entonces no tengo necesidad de llevarla esto me voy a tirar pa, pa nada y en la Empire esta yo tenía balas de Empire, ¿no? No tenía un Empire ya aquí Tenía aquí un Empire No No, no tiene ninguna No pues ahí está Nueva arma eh... Vale, pues me voy Con lo que tengo Con lo que tengo ahora mismo me voy a ir y nos vamos a ir a por la caña de pescar a ver si la encontramos no sé dónde a ver, sé dónde puede aparecer más o menos debería aparecer por aquí pero ya he buscado varias veces y no la he encontrado eso la verdad es que me da un poco de coraje que estemos aquí tanto tiempo buscando las que vamos y lo que voy a hacer es voy a quedarme por allí y estaré apareciendo y desapareciendo en plan reseteando el mapa para ver si me aparece así que nada, vamos allí, vamos a, vamos a cortar este, este pequeño caminito vale, voy a caer aquí voy a intentar caer más o menos eh, por aquí por el medio porque esto lo quiero recargar, quiero recargar el lo que sería el helicóptero. A ver, caemos aquí. Voy a caer, le voy a dejar, me voy a caer más acá. Voy a venirme aquí y voy a caer aquí, así. Ahí. Eh, cae bien, ¿no? Sí. Vale, vamos a irnos aquí y vamos a buscar a ver si encontramos la caña de pescar. Si no, pues reseteamos lo que lo que haga falta. Viper. Eh, eh, aquí. A ver, aquí. Un paso. Oh, necesito. Un cane soda, me voy a tomar. Tengo un poco de set. Oh la fishing rod menos mal. La hemos encontrado, ya está. Nos podemos ir de aquí. Con eh, esto. Me eh, voy a ver si encuentro algo de comida. A lo mejor hay algo para comer aquí. A ver, ese me ha soltado comida. Me ha soltado unos huevos. Perfecto, perfectísimo. Pues ya está, vámonos. Voy a coger mmm, el helicóptero y nos vamos a Udeldin. Que yo creo que nos da de sobra. Nos dará tiempo, me imagino. Eh, tenemos 38%. 38% yo creo que es suficiente. Uf, vamos a dar aquí hay un pequeño fibro. Ostras, ostras, me acabo de cagar. Me acabo de cagar abusivo, eh. Me hemos cargado un un árbol y digo, eh, ya me ha explotado el helicóptero. Madre mía, eh, vale, voy a llegar y voy a, voy a curarlo. Voy a curar el helicóptero, nada más llegar no quiero a ver, que tengo esto y un, y un avión pues no es lo mismo un avión que un... que un helicóptero el helicóptero puedo tirarme yo así en plan con el que no quiere la cosa el... el avión como no lo aparques bien eso va recto y choca y explota se va a la mierda por eso prefiero yo los los helicópteros. Vale. Mira, vea. Voy a acercarme lo máximo posible a, al sitio este. <coughs> tengo He completado tres de las cuatro que tenía. Y el otro porque las Berry no sé dónde encontrarlas y, y la de esta derecha tampoco la encuentro. Eh, buscaré alguna vaca y ya está. Si encuentro alguna vaca, pues bien. No puedo nada. Voy a caer aquí. Vale, dejamos esto ahí. Cae bien. Vale, ahora, ahora curaremos eso. Eh, a ver. Este no quería nada. Este era el de la tarta. Tú. Eh, John de Coalition reporta, vaya, ya ves, esto? Eh, esto me da igual, welcome, muy bien, what rank are the, sí, what rank are, bueno, well. very happy glad to hear it, muy bien, algo más Ah no, tengo que encender otra otra light, tío Vale Need any help? BTL sándwich oh, te va a dar por culo el BTL sándwich Llevo tres años con el BTL sándwich encima y al final lo hice para nada Ya está, me he completado Clear Alica base ¿Quieres que, que ir la Alicabase también? No, pues nada, ¿Qué más? Aquí misiones para todos Ah, bueno, ya, espérate Misiones, por favor, un momento Find Fuse Captain Norton ¿Captain Norton es este? No Eh ¿Eso dónde? Uh, esta, esta misión me interesa Eh, ah, he encontrado esto eh... Fue sample sample. Eh, Eso es donde Bueno vaya, ya, empieza, ya empiezan a darme Misiones interesantes ¿Qué, ¿Qué de todos soy? 80 Es que tengo 80, tío Eh... Wild Ranks No, déjame en paz Este es el del la cualitio. Can If you prove be eh, trustworthy, we could use a helping hand Vale Otra, el de la Fishing Road Voy a ir a, a buscar de la Fishing Road Que tiene que estar aquí, ¿no? ¿Quién era? ¿Tú? He encontrado tu Fishing Road Oh, venga, ya puedes pescar A ver, ¿qué dice? Have terrible luck with fishing, sorry to help that no, qué pena que tengas mala suerte eh, A ver, voy a Voy a hacer varias cosas Para empezar Esto lo vamos a coger un momento eh, Bueno, ahora me lo pongo eh, Oye, hemos completado Hemos completado las misiones Está eh, bastante rápido eh, Y bien Rápido y bien eh, Aquí voy a hacer una cosa Esto Esto lo vamos a dejar ahí y obviamente siempre los tres gascan en el mismo sitio porque a ver esto lo, puedo, esto lo puedo llenar tengo aquí tengo aquí un poco de de fuel mira voy a ir a, voy a, ir a, a, a, a llenar esto eh, cuánto me ha dado de experiencia 5. Vale, yo creo que cuando llegue a 100 me dejarán entrar en la, en la coalition o algo así, ¿no? Me imagino. Me imagino, vaya. Eh. A ver, tengo que hacer. Nipear con Horde Beacon. Tengo que hacerme otro Horde Beacon. Que eso no creo que sea el problema porque tengo varios Chemicals y demás. Eh, tengo además que. Tengo además que. Eh, a ver. Vamos a mirar las misiones. Is that an earth Earthquake. Vale, este es donde es. While making the way. Well, way have been the, Volcan erupting. Que Keo, okea. Que okea. Que okea, que okea, okea. Aquí en que hay un zombie gigante. Me lo cargaré, pero no sé no sé lo que echa echa rayos o algo de eso, ¿no? Es lo que ponía, bueno, lo que haga da igual, eh, vamos a llenar esto, vamos a llenar esto y a llenar esto, perfecto, vamos a que oquea. Vamos a que ok y buscamos el zombie ese que tenemos que cargarnos, zombijante ese Luego vamos al siguiente sitio que nos ha dicho espérate eh, aquí, vale Fabio y de militar y base pero también quiere que limpie la militar y base A ver, sitios a los que tengo que ir, tengo que ir A la militar y base Tengo que ir al que ok este Find a biosample, pero eso donde? Send some scout to check out the area. They discover some busted open waste bar with some kind of chemical like in Head up the hill, the, the construction yard. Construction yard. No sé dónde es eso. No sé dónde puede saber lo del construction yard. el, el sitio este que me está diciendo. No tengo ni idea. Missing Friend dice que está Tadaki Light. ¿Tadaki Light dónde es? pues vamos de aquí, aquí, luego aquí. Y bueno, y encontrar los ingredientes para el chef. Vale, pues hacemos esto: de aquí, luego a Tadaki y luego a Alika. Bueno, en verdad es un poco así, porque tengo que ir a casa para, para hacer lo del Jordobicon. Pero bueno, vamos a estar aquí primero. Antes que nada, encontramos al amigo este del otro. Y tengo que buscar una cosa que es lo del Chemical. Me informaré. A ver cómo, cómo puedo encontrar el Chemical ese. Y ya está. Eh... Vale, vamos a llegar hasta allí. A Queokea. Vamos a Está aquí, creo A en la cascada. Vale. Ya hemos llegado a que Debería hacer de día. Debería hacer de día con vuestro permiso. Si no, me va a quedar ciego. Madre mía, qué gusto Que mmm, se mejora muchísimo, de verdad. A ver, aquí tiene que haber un... Un zombie gigante, ¿no? Aquí en Keokea Vamos a hacer así Lo bajamos Se cae ahí Y vamos a buscar el zombie gigante este de aquí de Keokea Estamos aquí en Keokea Oh, no sé Por qué, pero me da que es ese ¿Qué hace este? Ah, este hace... Eso. Muñoz. Toma. Salta, salta. Que no te vas a acercar a mí. No, cabeza, cabeza. Uy. Bueno. ¿Qué has soltado, tío? O Se ha soltado nada más cosas de. civiles. Estos también no sueltan nada. ¿Sueltan solo cosas civiles o okay? qué? Vale. Esto fuera, esto fuera, y esto fuera, y esto lo recargo por aquí, vale, pues me piro, eh, primera misión completada, vamos ahora a, al siguiente sitio que es buscar las evidencias de no sé quién, que no creo que tardemos mucho en eso, que es en buscarla y ver que está viva. O algo de eso, creo que decía la misión así que vamos a a Tadaki vamos a Tadaki allí, al faro de, de allí ahí se supone que tiene que haber alguien ¿no? con el faro o en los alrededores de, del faro deberíamos de encontrarnos a alguien después vamos a casa y después vamos a Alica Yo me cajo mucho del helicóptero este, pero Al final, gracias a él, puedo moverme A donde sea Y aún no me ha explotado, extrañamente aún no me ha explotado Que el primer helicóptero, el helicóptero bueno Me petó de una forma bastante trágica Y este aún no me ha explotado Eso está bien eh, ¿Dónde me tengo que ir? Porque es que allí hay una isla también no sé dónde dónde tendré que ir voy a bajar y voy a, y voy a mirarlo me voy a informar ah, entonces, okay. exactamente aquí vale a ver eh, missing friend find vale está por aquí alrededor vaya eh, ¿tengo algo para pegar? sí, el soplete soplete me vale eso qué? es? a un machete tío ¿qué hace aquí un machete tío? ¿Encontrar algo a esa ranger aquí o qué? Eh... Uf, Uf, creo que... tengo que encontrar aquí un... Ca un gas eso que son balas de Colt. no me interesan balas de Colt. A ver. Aquí arriba. Nada. Cosas para beber. Si algo para comer, eh. Evidencia de que la jana esta está viva. Pues tío, no sé. No sé qué decirte, compañero. Voy a moverme para allá. A ver si la amiga Hanna está por aquí. En una isla de esta. A ver. Es que también a dónde se ha ido tu amiga Hanna tío. Podría haber ido más lejos. Allí hay lo raro. Me quedas sin gasolina por el camino. Me quedo, me quedo a mitad de camino, pero que tenga tu amiga Jana aquí un poco de gasolina, ¿eh? para mi para mi helicóptero, porque vamos, me venía hasta aquí para buscarla, no vea, será, será esta, puede ser, la verdad es que me agarraría problemas, no tiene que ir a la otra casa. Hay alguien. Hey, tiene que ser esta. Segunda tía. Segunda tía, no. No es un tío. Tú no eres Ana, tío. Si you have been years, no. Wait, maybe four. Ah. Pero tío. Pero tío. ¿Quieres? A ver. Vamos a ver. Eh. Quieren maderas, un paddle y rope. Uff, tío, me estás pidiendo cosas muy básicas, tío, pero. Vale, vale. Ya vendré para acá, compañero. No te preocupes. Eh... No, sube. Uf. Vale. Necesito gasolina, tío. Vendremos a Powerhanger. Yo creo que podemos hacerlo. Por el camino, esta no es es tampoco, porque no hay nadie Así que iremos allí, luego Tengo que venirme aquí a Alica Base A ver si encuentro Una no, Alica, no, vamos a... Sí, a Alica sí, sí Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer ahora Una... Una cosita A ver, para empezar Vamos a caer donde... Donde los bidones estos de gasolina para coger eh, y llenar esto entero, y luego vamos a coger el avión. Vamos a coger el avión y voy a usarlo. La cosa es que yo el avión no creo que me vaya a durar mucho, pero bueno, lo vamos a usar. Vamos a coger y lo vamos a usar. Ya que lo tenemos. Que lo tengo aquí, muerto de hambre La verdad es que El avión es más rápido que el helicóptero Pero El helicóptero no me peta Eso es Un punto muy fuerte a tener en cuenta Voy a curarlo un poco Porque Está en La mierda A ver Esto Esto Y esto Lo hacemos este, vamos, vamos, me los voy a poner aquí, los tres. Me los voy a poner aquí todos. Vale, a ver. Este no lo he echado. Y este tampoco lo he echado. Vale. Vamos a hacer... Para saber cuál es lleno y cuál es no. Este y este. Vale. Voy a llenar esto. Voy a volver a llenarme esto. Y aquí está esto. ¿Habrá zombie gigante? No hay zombie gigante. Voy a mirar a ver si allí hay zombie gigante. Para para aprovechar. Y a ver si... ¡Sí hay zombie gigante! ¡Uy, oh, qué buena! Tu compañero. ¿Me ves? ¿Me ves? Vale. Un cargador que me ha dado, tío. No me has dado. Tío, sí, en serio. Uf, el día que me dio una lice, tío. Qué feliz voy a ser. Joder. A ver. Fuera. Fuera. Eh, me voy a llevar esto. esta Maker, porque la otra me la he quitado. Esto... Nada. Me pone lecho a la a la Maker. ponerle algo, la verdad. Y la utilizo de... La utilizo por ahora. Pero vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vale. Eh, vámonos. Vámonos a casa. Antes que nada, voy a, voy a mirar ahí, que ese sitio es interesante. O suele ser in interesante puedo encontrar algo interesante por aquí y, y, y, y me da a mí que va a ser que no, ¿no? Me voy a comer una pequeña mierda vale pues nada mm. voy a agarrarme esto a mí para que no me no me dé la turra y me cojo esto a ver Pequeña.. Pequeña mierda. Bueno. Ya veo, ya veo. Ya veo que soy un poco. capullo. Vale, eh, ya que estamos aquí, vamos a hacer una cosa y vamos a aprovechar y nos vamos a llevar esto. Ah, es que no puedo es que yo no puedo ser tan tonto, tío. Yo sabía que le iba a acabar petando, en verdad. Si es que lo había dicho. Que lo iba a acabar petando. De alguna forma. Debería haber parado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, 12. Doce. Bueno, Esto me tiene que dar. Eh, ¿Qué más necesitaba para hacer un horde de bicon, tío? Eh, dos cosas de hecha. Vale, dámelo Vale, pues ve ahí para allá, ¿vale? Ve ahí para allá Y ahora Ahora nos vemos Bueno, antes que nada Tendré que, tendré que subir las skills más que tengo, uf, es que tengo un montonazo de, de experiencia, pero vamos Que es que Me acabo de quitar casi toda la experiencia De un golpe, así En un segundo me lo he quitado Muy bien bueno, ¿qué vamos a hacer, tío? La he liado. La he. Es que. Yo sabía que el avión ese. Es que le iba a petar, es que estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Bueno, que si no lo petaba. A ver, sabía que le iba a petar, pero no sabía que le iba a petar. Eh, nada más cogerlo, es que ha sido. cogerlo un segundo y que pete. Tremendo, bueno No pasa nada Vamos rápido, cogemos nuestras cosas Para que no se despawnen Antes de que se despaunen, vaya Vale Y nos quitamos esta ropa que tenemos de De mierda A ver eh, Dame esto, dame esto Esto fuera ¿Esto dejamos? No, esto no me lo deje. Esto no lo quiero llevar nada. Sí, hombre. ¿En serio me acaba de...? Bueno. <ríe> bueno, yo... La verdad es que hoy ha sido un día un poco raro. La verdad, no sé un día que no no comprendo gran parte de las cosas que, que me han ocurrido. Pero bueno, aquí estamos. Seguimos. Seguimos vivos. Eh, me acaban de dar una gasma por toda la cara. Pero así. Así porque sí. Oye, que no me voy a quejar, como tú comprenderás. Pero ha sido totalmente. Inesperado. Vale, bueno, ya que estamos aquí en alica, tío Vamos a aprovechar y vamos a hacer lo siguiente Craft eh... Craft Bueno, entonces el casco este me da Metra craft, ¿no? Savage, gracias Vale, vamos a hacer aquí 1, 2, 3 4, 5, 6 Necesito 3 de meta craft Me vas a soltar no me interesa Mira mm. Savage Ahí, quítame esto Aquí Tengo otra Avenger, me lo voy a llevar Y esto también me lo voy a coger Tengo cargadores vacíos, sí Vale, vamos a coger esto eh, craft eh, Recarga esto Y recargo esto Y me, me sobran 8 no. eh, Voy a tirar Que no Me da igual un poco A ver Vamos a hacer metal bars Aquí Aquí y aquí y ahora nos dejaría hacernos el Horde Beacon y lo vamos a colocar, eh, a ver, a ver Ballad me la voy a llevar, esto me cabe, ahora, antes no, pero ahora sí. Hmm. ¿Cuánto me da esto? Cuatro esto savage vamos a hacer así craft dónde está aquí dónde es aquí eh, vale mm. pues podría ponerlo aquí el jordevico A ver, si me deja ahí y que vengan, que vengan todos. Vamos haciendo pelota. Tengo bastante pala, la verdad. no me parece. Uf, tengo ahí el, el helicóptero muy expuesto, eh, me da miedo. Me da miedo dejar mi helicóptero tan, tan expuesto entonces todo. A lo mejor de Vicorn no, no lo atacan, ¿no? entonces a por mí. es lo que yo quería, ¿vale? Vale. Y ahora cogemos esto. con algunos más. Ese zombi no está yendo a donde tendría que ir. ¿Qué, ¿Qué Están aquí, por aquí. aquí. Empezó a disparar porque... Estaba viendo que alguno se me iba a colar el Horde Veis Veis que hay zombis? ¿Es que, eh, vamos, eso era antes, por lo menos. ¿Pueden ir, que pueden ir al, al Horde vico. En vez de ir a... A por ti. Zombi... Andy, tú Vale... Me, me quedo sin balas ya, eh... Yo. A ver si fallo... Chum... ¿Cuántas balas me quedan? No sé si me quedan muchas balas más... Vale Ahora miraré Porque creo en el Esto tenía más En mi En mi Helicóptero Me he quedado Me he quedado sin balas, eh Ya me quedan No me quedan cargadores No me quedan cargadores Y eso es lo que pasa Cuando qué coño no me lo puedo puto creer, esto es coña. Esto es. Puta, me cago en Joder, hermano, no es verdad, tío. no es verdad. No puede. No puede ser puto verdad esto, tío. No puede ser verdad, tío. no puede ser verdad tío mmm el gente o qué tío en serio en serio me acaba de ocurrir esto tío me acaba de ocurrir esto tío me acaba de ocurrir Avenger fuera, no, es que no me lo estoy creyendo, tío. No me lo puedo puto creer, tío. Me acaban de petar el helicóptero. El maldito helicóptero me lo acaban de petar. Ahora, ¿yo qué hago sin helicóptero? ¿Qué hago yo sin helicóptero, tío? ¿Qué hago yo sin puto helicóptero? Eh, creo que ya hemos terminado el Horde Beacon. Me voy a recargar esto. Eh, me voy a quitar los cargadores chicos. Fuera. Eh, bueno. Pues... Pues no sé qué decir. La verdad... Me acabo de quedar bastante rayado. Al ver que mejor de conseguir se ha ido a la mierda. Al ver que mejor de Bicom se ha ido a la mierda, no. Perdón. No sé ni lo que digo. Al ver que mi helicóptero. Mi único vehículo rápido. ha petado Muy bien. GG. Eh, pues nada. Ahora, a ver, lo bueno es que se pueden hacer más, ¿sabes? Pero. ¿cómo, ¿Cómo me hacía yo un, un helicóptero de estos, tío? Ahora. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Tengo Aquí metal scrap para.. Para hacerme el otro. A ver. Mm. Aquí no es, no. ¿Dónde es, tío? era por aquí por aquí debería ser industrial locker <ríe> podría hacer un industrial locker pero que va a ver tío aquí tío Mackey shift no sé qué tío eh no no veo dónde no veo dónde viene no veo dónde viene aquí debería de ser no por aquí debería de ser lo de hacer el vehículo pero aquí no porque esto es para casas casas aquí está maquisif vehículo no pero necesito hacer el maquisif helicóptero MacShift, giro, Shift. Un generador Cuatro de tape un Generador Tengo un generador para eso, pero vamos eh... Vale Vamos a ver Esto lo hemos acabado, ¿no? Esto se va a caer al suelo Pero bueno Cogemos esto, cogemos esto cogemos esto y el Drumeche este me da a mí que lo voy a dejar aquí. O lo dejo. para los No. Me voy a quitarme el metalcito. Que no lo necesito. Tío. De verdad. qué asco. Vamos a ver. Esto sea. Esto sea VA. el zombie gigante. Cada el zombie gigante que aún no ha aparecido. ¿Dónde está el zombie gigante, tío? ¿Dónde está el zombie gigante, tío? O se ha bugueado o no lo sé. Hmm. Pero el zombie gigante no está. Chevron Scope Avenger Balas Raw Explosive. Sí, de verdad, bueno, vamos a hacer una cosa, vale. Voy a. Voy a. Ah, oh, mira, ahí está. Lo he escuchado. ¿Dónde está? Está ahí abajo. Uf. Vale. Aquí está el final del -de Beacon. 120 de experiencia. El cargador este no me interesa. Ahí abajo he visto algo que me interesaba. una pime que había visto, vale. No me interesa. Vale, voy a. Ahora sí que sí. que haber terminado el Horde Beacon. A ver si me da algo interesante. A ver si me ha dado algo interesante. Vale, muchos drums. Mucho drum, esto sí me gusta Me ha dado otro grizzly Pero otro grizzly no lo necesito ahora mismo Yo tengo uno, y la verdad es que con uno me vale Vale, voy a intentar No sé Cómo me voy a llevar esto a casa Bueno, voy a dejar por aquí este capítulo, yo espero que os haya gustado Si queréis más vídeos de un turnet eh, Ya sabéis, darle like al vídeo Y yo os lo traeré Así que nada, no, lo he dicho que este capítulo, espero que os haya gustado. Y adiós